Es una espalda que había sido artificializada intensamente porque había vuelto al cambio en el Toro Bravo y se había hecho una primera anatema de, la, de las grandes estructuras y, y posteriormente donc, se habían realizado pequeñas tasas de mantenimiento y millora amb maquete conveni el que se avançar en diversos fronts de cara para mejorar la estructura y el la, la, la estado de conservación de, de, de, de, de, de, de esta de este espalda de tan interés, eh, principalmente en dos grandes ámbitos, una en la mejora de la pineda litoral, que es la pineda de, de Pipinheca que, que tenemos aquí, y al lado, y la de eliminación de las especies exóticas, que es uno de los grandes problemas, son las especies invasores que competeixen i malmeten la calidad la de las especies autòctones. Este país es un espai muy singular perquè estamos dentro de unas pinedas litorales de pipinier sobre dunas, que es un hábitat de interés comunitario prioritario per tant protecció prioritaria per la Unió Europea per la seva casadat a Europa, també és molt interessant amb, amb fons fongs i líquens, és un espai a més a més amb, on hi ha una gran riquesa de és dels espais de de Cataluña Catalunya un més riquesa d'orquídies tenim, són petites pero però tenim 23 espècies diferents orquídeas que uh, utilizan este hábitat. Hemos estado en la pineda seva millora i y saneamiento porque es una pineda que ha estat muy afectada y está uh, actualmente muy afectada por un insecto, por un, un coleóptero, que, és el tamicus, i que ja es el tomicus, y que ya que, que tiene unos efectos muy devastadores sobre la pineda. No? Llavors, aquí, uh, lo que se ha hecho, sobretot, es un, una tallada de las árboles que, que tienen peligro de infección, y lo que es muy específico de esta feina también es la retirada de todas estas restas de fusta, porque son restas de fusta que si se dejan en la zona de trabajo, entonces pueden resultar eh, nocivas de cara a la reinfección de, de toda la pineda.